que hay gente de youtube muchas gracias por el apoyo que le dan al canal y, y más que decir vamos a chequear unos canales en la hiperlista de canales, bueno no los haré uno por uno porque da flojera la flojera siempre me gana que no fuese medio corto o medio largo porque no sé si tenía algo de tiempo pero lo haré bueno espero que les haya gustado recuerden darle like compártelo con sus amigos y suscríbanse al canal si no lo están aquí se despide Luigi pro Gaming YouTube y nos vemos hasta otra